Ballistas en el siglo XXI Entrevista al diputado de Vamos Uruguay Fischer Alcantero El Partido Colorado y los desafíos políticos Las investigaciones sobre Antel del diputado Cantero Hoy en Claves Políticas por NSTV Y Le damos la bienvenida al diputado Fischer Alcantero de Vamos Uruguay, Partido Colorado Un gusto tenerlo aquí, muchas gracias por aceptar la invitación El gusto es mío, muchas gracias Bueno eh, Y también al senador Gustavo Penadez, del Alerismo, Unidad Nacional, Partido Nacional. Buenas noches. ¿Cómo le va? Ya vamos a estar conversando con, mucho gusto. con usted. Tiene la oportunidad de escuchar lo que diga. Cada... Va a ser un gusto escuchar al diputado. Bueno, eh, diputado joven, eh, pero que se ha logrado un espacio en opinión pública rápido. Que a muchos legisladores a veces le cuesta, eh, pasa una legislatura y, y a veces no, no logran tener visibilidad, pero eh, ha tenido mucha repercusión. Eh, se ha movido bien en ese. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo viene eh, su familia? ¿Tradición ballista? Sí, sí, exactamente. Este, en realidad mis padres eran solamente militantes ¿no? del, del partido y, y bueno, nunca tuvieron el proyecto de ser dirigentes, pero yo desde chico ya fui teniendo contacto con esa realidad y, y me fue gustando y bueno, de ese modo este, empezamos a hacer nuestras primeras armas eh, Estudiando la ciencia política y, y luego practicándola, ¿no? En una época eh, que podía ser. ¿Qué podía ser? Que era difícil para, para, para ser Colorado Ballista por sí. el momento que vivía el partido. Sí, sí. Este, fíjese que mi primera elección fue partidaria, fue en el año 99, el doctor Valle. Bueno, este, arrancó con un triunfo. Arrancamos con un triunfo, pero bueno, enseguida vino una, una estrepitosa derrota, ¿no? Y la reconstrucción partidaria que. Que, bueno, que seguimos llevando adelante. Y con el nombre lo marcaron en política, no un nombre vinculado a la política sí uruguaya. Sí, exactamente. Este, un nombre que, que, bueno, que a pesar de haber nacido 15 años después de la muerte de Kennedy, este, mi viejo me... Y que era me... admirador de... Sí, exactamente, de, del presidente Kennedy, así me, me llamó, ¿no? Este, y bueno, pero para la política también tiene alguna ventaja, digamos, no porque es de fácil recordación cuando, cuando se dice ese nombre extraño. Sí, sí. Cantero, y... Eh, ¿Qué es ser vallista hoy, en el año 2013? Yo creo que es mantener los principios que inspiraron a, al vallismo y a nuestro partido al principio del siglo XX. Me parece que eh, esa visión vanguardista de filosofía humanista y de entender que eh, el Estado tiene que estar al servicio de la sociedad, es decir, que el Estado tiene que ser quien limite las confrontaciones en la sociedad. Casi ha hecho una... Muy mala interpretación del vallismo creyéndolo que el vallismo es este, sinónimo de estatismo y que los vallistas quisieron siempre que todo estuviera a manos del Estado. Eso es falso. Lo que ha querido el vallismo siempre fue poder, eh, en, en lo que es las diferencias en la sociedad, ser el, el equilibrio entre las dos visiones o confrontaciones que se plantean. Eh, la famosa este, confrontación que se da entre unos y otros y siempre ponerse del de lado más débil para igualar esa relación de fuerzas, no para someter a unos y privilegiar a otros. Eh, esa confusión que se ha dado también le ha servido al Frente Amplio para tomar como una especie de bandera ese eh, escudo de los débiles que realmente no lo es, sino que lo que hace el Frente Amplio es esto otro que menciono, que es sí eh, oprimir a unos para eh, tratar de, de privilegiar a otros. La semana pasada, en el acto del 1 de mayo, eh, el dirigente Richard Rhee terminaba con eso, el PIT, CNT es el escudo de los débiles Yo no, no lo puedo aceptar eso, realmente me parece que, que no es así No un... fue el acto, ¿no? No, por supuesto que no, no me invitaron, eh, no voy a donde no me invitan Y si me hubiesen invitado, este, evaluaría y seguramente no iba a ir Porque creo que el PIT CNT es un brazo sindical del Frente Amplio Por lo tanto, un acto del Frente Amplio no, no me corresponde a mí ir Porque algún colega suyo de bancada de su sector estaba sí. No sé si lo invitaron a él y no lo invitaron a usted. La verdad que no lo sé este... Pero usted dice, si me invitaban, no iba. Uh -huh. Porque es el Día de los Trabajadores, pero usted ve que el CNT no refleja... Es que refleja solamente una parte. Una parte que está sindicalizada y que es funcional al gobierno. Fíjese que los dirigentes, algunos de los que hablaron en el acto, al rato después estaban comiendo con los empresarios y con buena parte del gobierno. Entonces, eh, creo que allí no se están defendiendo los intereses de los trabajadores. Se están defendiendo determinados intereses sectoriales que... Eh, lo que apuntan es a reproducir una lógica eh, política eh, está el senador Penáez aquí puede recordar lo que fue la campaña del 2009 donde el presidente hizo una marcha contra el candidato del, del senador Penáez, contra el, contra el doctor Calle. entonces, ¿de qué eh, central independiente estamos hablando? Estamos hablando de una central que lamentablemente no pone el foco en el interés de los trabajadores que es lo que debería ser, sino en los intereses partidarios del Frente Amplio Diputado, yo le hablaba del vallismo y eso... Y... Hoy muchos están hablando que con un nuevo rumbo el Partido Colorado, luego, como usted decía, una dura derrota, pero después una recuperación importante, uh -huh. que todavía no, lo, no, lo, no le ha permitido salir de, de, de, de esa tercera posición a nivel nacional en lo que es eh, intención de voto en, en las encuestas, uh -huh. pero con este empuje que le dio o, Pedro Bordaberri, el Partido Colorado levantó, pero se dice, bueno, pero se vació de ballismo porque Bordaberri no es ballista Yo a los que dicen eso los invito a leer el programa de gobierno del año 2009, que nos digan qué hay allí que no es ballista. Un programa que fue hecho por eh, técnicos y convencionales de todos los sectores y aprobado por unanimidad por la convención. Los invito a leer, que está en la página web del Partido Colorado, lo que es eh, las conclusiones del Congreso ideológico que hicimos en el 2011 y terminamos en el 2012, donde eh, casi por unanimidad se aprobaron y quienes no votaron esos documentos, que fueron muy poquitos, contado con lo de una mano, no están dentro de Vamos Uruguay, están fuera de Vamos Uruguay. Y que me digan qué hay allí que no es ballista. Me parece que lo que nos aglutina y nos convoca, tenemos todos la misma posición y lo llevamos adelante. Eh, a veces hay quienes entienden que de esa manera eh, pueden hacer un perfil político, es válido, pero tampoco creo que la ciudadanía eh, esté midiendo ideologías, menos en, en estos momentos. Sino que lo que me parece es que lo que la ciudadanía ve es personas con. Un criterio de trabajo con un perfil que les parece que pueden llevar adelante de mejor manera la administración del partido, en la interna y la administración del país en los nacional. Es interesante lo que decía el Congreso Ideológico, porque yo decía ahora, en realidad, eso sí no tuvo una, una, una, una repercusión, un partido haga eh, un trabajo de esa naturaleza, eh, eh, sí tuvieron algunos de los, de los actos que hicieron sí, vinculados, sí. pero quizás no en las conclusiones. Yo, claro esto es simplificar mucho no uh -huh. es, es simplificar demasiado usted me está hablando de un congreso en el cual trabajaron estudiaron hablaron pero yo digo en las encuestas de la gente le preguntan cuál es la sí. autoidentificación ideológica uh -huh. ¿no? eh, y va de extrema izquierda a extrema derecha exacto bueno si tenemos aquí dice cuál sería la, la, la ficha que lo representara de izquierda a derecha cuál tomaría? a mí sí Y esto por acá al centro sí pero yo diría yo diría que un poquito a la izquierda no, le diría, lo que pasa no, es que tiene, centro, ocho, centro. tiene ocho, ocho. Bueno, centro, centro. No, yo le diría cinco y medio, porque, ¿sabe qué? Este, la misma distancia del 10 que del 1. Yo creo que los extremos son muy malos. Y creo además que los extremos se juntan en algún momento. Aquellos que se sienten en el 1 o se sienten en el 10 tienen muchas cosas en común, muchas más en común que lo que nos sentimos que estamos en, en el, medro, el medio del espectro. Ahora, la gente visualiza al sector suyo como un sector de derecha. Sí, yo ahí eh, creo que, y esto también tiene que ver con la metodología de la, de la ciencia política, eh, ¿de qué nos sirve este continuo izquierda-derecha? Creo que nos sirve para lo que es la posible análisis teórico. Ahora, campana de Gauss, todo, todo esto que, que sí, aprendemos. Sí, sí. Ahora, eh, yo creo que ahí lo que tienen que estar son los temas. Por ejemplo, haber eh, cerrado Pluna, ¿dónde está? ¿En el 1 o en el 10? Por ejemplo, eh, los planes de seguridad social o, o de desarrollo social de esta forma como están encarados. ¿En qué situación está? Eh, ¿Haber pagado al FMI y asesorar después de ser presidente del FMI? ¿En qué lugar está? ¿Pedirle ayuda a Bush por una eventual guerra con Estados Unidos, que es de izquierda o de derecha? Me parece que en ese caso, cosa que estaría bueno que las encuestas pudieran hacer, midieran también los temas. Porque quizás en, hay temas en los cuales no coincidimos con compañeros del partido y coincidimos con compañeros de otros partidos, con co, este, eh, colegas de otros partidos. Y si, sin duda en otros temas va a pasar a la inversa. Entonces eh, me parece que sirve para una cuestión eh, ideológica, analítica, pero no para una cuestión práctica que es lo que se enfrentan los gobernantes todos los días. ¿no? Claro. Cuando caen los problemas y bueno, esto cómo como lo resolvemos. Eh, después se ven la, la, la, las posiciones en los proyectos de ley en el Parlamento, Exacto. las cosas que se hacen en el gobierno. Bueno, en el acto del primero de mayo en primera fila estaba la presidenta Antel. Usted se ha encargado mucho de eso. Vamos a hablar en el próximo bloque. ¿Cómo no? eh, hay mucho más para, para comentar y tenemos al senador Gustavo Penades para hablar en profundidad sobre los partidos tradicionales y el futuro que tienen que tener. Eh, es, es, es muy importante. Uruguay tiene un sistema de partidos muy, muy estable y de los partidos más antiguos de la historia. Y eso eh, al país en determinadas circunstancias le ha sido más útil de lo que puede parecer. Vamos a hacer una pausa. Estamos. Aquí en NSTV... Claves Políticas. Volvemos enseguida. Muy bien, seguimos en Claves Políticas por NCTV. Estamos con el diputado oficial del Cantero del sector Vamos Uruguay Partido Colorado. También tenemos en el estudio para conversar con él, ahora en unos minutos, al senador Gustavo Penades del Herrerismo, Unidad Nacional del Partido Nacional. Cantero, yo le decía, antes de ir a la pausa, eh, haciendo alusión que estaba en primera fila la presidenta de Antel, Carolina Cose, que usted se ha ocupado mucho de Antel. ¿Por, por qué especialmente de Antel? Sí, yo comencé este, meses después de haber asumido, siguiendo el, el tema Antel, eh, en realidad fue por una primera, un primer acercamiento fue por aquel contrato que se le hizo al entonces sobrino del secretario de, de la presidencia de la república ¿no? este, Fabregat Brescia hijo de Soña Brescia que tenía un contrato en él este, realmente espantoso que, que llamó tanto la atención que se tuvo que cortar, ¿no? Este, era, asesoría, ¿no? Era una asesoría en comunicaciones donde aparecían 100.000 pesos masiva por mes durante dos meses y después una contratación de un año también este, con una cifra cercana a los 100.000 pesos y este, el propio Presidente de la República apareció terciando en el asunto y pidiendo que, que se dejara sin efecto el contrato. Allí empezamos a, a ver que esta administración de Antel estaba llevando adelante una gestión que estaba reñida con las normas, ¿no? claramente vimos que las normas, eh, lo que eran las formas de proceder no eran, no eran las adecuadas. A los meses asumió el, el director de la oposición, el doctor Carlos Bariglia y, y vimos lo que le pasaba en el directorio, donde no se le acercaba información, pedía información y no se le brindaba las eh, hay que ver las sesiones del directorio de Antel con cien y pico de temas que duraban 20 minutos, media hora eh, decía y era como pasar la quiniela. punto uno, sí, no, punto dos, sí, no y así duraban las sesiones de un directorio y una empresa como ante nada más y nada menos. Pero estaba ahí, tenía información. ¿No fue un error sacar a Guarilia del.? del cargo? Mire, este, en realidad, yo creo que no fue un error. Creo que fue este, un acierto, vamos, Uruguay, esa, esa movida que se hizo, porque realmente eh, no se podía continuar en la indignidad que el presidente de la República eh, seguía tratando a, a estos correligionarios. Y re, realmente no tenía información. La pero, solicitaba qué era, pero ¿qué era más no importante? Tampoco, yo miraba al senador Gustavo Penadej, que. Eh, Digo, no sé si interpreté el, el gesto, si fue... ¿Usted qué, qué prefería que quedaran los directores? Mire, yo creo que este, hubiera preferido que hubieran quedado. Porque creo que siempre es mucho más importante, sin perjuicio que lo que dice el diputado es verdad, sí. o sea, este, el, el, el, el tratamiento que se le daba y en especial en Antel al director de la oposición era el que él relata. Yo creo que siempre es mucho más importante estar que no estar. Porque porque uno controla, pregunta, este, interviene, cuestiona y fundamentalmente traslada información a su partido político y a la bancada parlamentaria. O sea que en ese sentido creo que este, es mucho más... Respeto la libertad que tuvo el partido Colorado y vamos a Uruguay de decidir retirar a sus directores en los entes autónomos, pero creo que este, es mucho más importante siempre estar. Yo no, digo, interpreté el gesto. Pero... Sí, yo no, yo, digo, yo, yo repito, entiendo que usted decía. ¿no? la, la opinión del de, de senador eh, Penades, pero también hay dos hechos que ocurrieron con directores del, del Partido Nacional este, que demuestran lo, lo que vengo afirmando yo. Uno es el caso del director del Banco República. Se otorgó una bala a Cosmo, el director del Banco República no, no, estuvo en la, no participó de ello, no estuvo enterado. Y el otro fue el del doctor Gavito, que cuando hizo lo que dice el, el, el senador Penades, de ir a informar a su partido, el gobierno le, le sacó el cargo. Este, lo, lo echó, entonces eh, creo que además y, y en el caso concreto de Antel eh, el director Guariglia no tenía la información la solicitaba, no la tenía y a veces este, las investigaciones que llevaba adelante yo complementaban cosas que, que él manejaba ¿no? entonces este, realmente no hacía la diferencia, es decir, por ejemplo eh, se me ha dicho, se me ha preguntado ahora por esto de la Antel Arena, bueno si hubiese estado el director de la oposición quizás se frenaba no, no se frenaba eh, seguramente hubiese pasado lo mismo que pasó con el, con el cambio de lobo, que pasó con el recital de los limareños, con todo lo demás, donde a él simplemente se le comunicaba que la decisión se estaba tomando Ahora, es preocupante eso, ¿no? Porque, Por supuesto. Digo, yo, usted no habla con los legisladores, eh, no sé, en la bancada, cómo se lleva con los legisladores del Frente Amplio, mm. porque el, el, el Frente Amplio, que fue oposición prácticamente toda su sí. vida, desde antes de ser sí. fundado como partido de izquierda, mm. siempre reclamó información. Digo, y, sí, lo, lo he hablado con algunos. Y, este, digo, y, y eso que, que, que pasa ante él no, no quiere decir que se ha repetido en todo. digo Usted mencionó el caso del Banco de República, hay un caso muy especial, puntual, pero no no, no parece que fuera en todos lados. Pero eh, eh, no se puede estar así sin información. No, sin duda. Y ustedes que hacen pedido informes le, les no, llegan la, la respuestas. informes, en algunos casos hemos tenido que recurrir a la justicia. Porque por puede ser realidad. digo se puede discrepar si está de acuerdo con ante no, la arena puede. o no, pero digo, no, lo no otro puede. es la información de cómo se procesan esas decisiones. Exactamente, y, y en este caso de Antel Arenas, bueno, a la prueba está que el propio Presidente de la República escuchó un rumor cuando el Poder Ejecutivo tiene la tutela jurídica sobre, en este caso, un, un organismo descentralizado como es Antel. Entonces, eh, ahí nos está mostrando el grado de improvisación que tiene el gobierno y que, evidentemente, hay determinados jerarcas. En el caso de Antel, claramente su presidente que eh, resuelve por sí y lleva adelante eh, la gestión como, como le parece. Ahora, ¿usted qué, qué, qué es lo que ve? Porque una cosa es si hay exceso de gastos, si hay mano ligera de, de, de, para, para, para contribuir con, con, con determinados. Sí, yo lo que veo es. No sé, por ejemplo, el, el caso este del. Sí. del... Sacerdote que fue al Vaticano, uh -huh. parece que es alguien que es muy respetado, muy querido, ha hecho una obra maravillosa, pero bueno, de ahí a que le perdonen la cuenta, digo, de sí, Romín. Van, van contra del sentido republicano. Aunque sea que, poco que la plata, ¿no? Van contra el sentido, el sentido republicano que tenemos, ¿no? Eh, creo que todos somos iguales y todos debemos ser tratados de la misma manera. Ahora, lo que yo creo es que hay, y lo dije desde el principio cuando empecé con, con a seguir el tema Antel, hay la intención de la Presidenta Antel de hacer, este, por supuesto, una carrera política, no me queda ninguna duda. Dije públicamente también que si Carolina Cose no es candidato a nada, voy a ser el primero en decir que me equivoqué, que estoy equivocado y que, y que no era así. Pero claramente creo que lo que hay es ese objetivo y no importa ni la ley ni la Constitución para alcanzarlo. Claro, por eso, sí te parece? Estoy convencido. Por eso eh, se hace un estadio, Antel va a hacer un estadio violando el artículo 190 de la Constitución, violando la ley orgánica de Antel, ley que se defendió en el año 92 y que ahora se la está violando. Y eh, dale que va, no pasa nada. La Intendencia además también cae en inconstitucionalidades cuando manda a la Junta y votan sobre tablas, algo que tampoco eh, podía sacarlo con los votos que, que la Intendencia, que el Frente Amplio tiene en la Junta Departamental. Y no, no interesa, no interesan las leyes, lo que interesa es el objetivo. A ver, el objetivo de reconstruir el cilindro no puede eh, tenernos de un lado y de otro. Creo que si hacemos una encuesta, el 100% de lo sí, estamos a favor, o los uruguayos estamos a favor de que se reconstruya el cilindro. Ahora, no a cualquier precio, porque están aplicando lo que el fin justifica a los medios y realmente no podemos pasar por encima de lo que es nada más y nada menos que la Constitución y la ley. Hace un tiempo Mujica dijo que lo político estaba por encima del jurídico. Ahora Antel parece que nos está diciendo que el marketing está por encima del jurídico. Diputado, nos quedan los últimos minutos y usted hablaba de que entendía de que la presidenta de Antel lo que quiere hacer es una campaña política. Como se ha mencionado que el grupo político al que pertenece la quiere impulsar a la, uh -huh. la Intendencia de Montevideo. Se está hablando mucho de eso en los partidos. ¿Cuál es el perfil? O sea. Digo, se ha hablado mucho sobre las fórmulas electorales sí. pero ¿cuál es el perfil del candidato que, que, que hay que llevar a la Intendencia? Sí, yo creo que este, más allá de, la, de las conversaciones que, que se están realizando eh, creo que tenemos que respetar esas negociaciones que está realizando por nuestro partido el senador Pepasquet, por el partido nacional el senador Penadez. Este, y cuando hayan eh, definiciones concretas ahí tenemos que evaluar y tomar posiciones y, y no apresurarse pero me parece que más allá de un eventual acuerdo o más allá de que no salga el acuerdo y el Partido lado tiene que comparecer con candidatos, creo que el principal problema que tiene Montevideo es un déficit en su gestión. Creo que claramente eh, ha demostrado que eh, es incapaz de gestionar bien un, eh, una intendencia, un departamento que recauda muchísimo dinero y que está en pésimas condiciones en sus servicios. Parece que el mejor perfil tiene que ser es de una persona que tenga, que tenga experiencia, que tenga la posibilidad y la, eh, yo digo, de demostrar que es eficiente en haber gestionado. Me parece que es el mejor aporte que le podemos hacer los colorados a los montedianos es presentar un candidato que haya demostrado ser una buena persona, un buen dirigente gestionando y de esa manera eh, ofrecerle a la ciudad que mejore lo esencial, que es la gestión, que es el que es el, el déficit. ¿no? Realmente me parece que además tenemos mucho para aportar ahí porque tenemos buenos recursos humanos que han trabajado el tema departamental que tienen que hacer su aporte en mejorar aún más lo que fue el último programa departamental del 2010. El, usted cuando dice gestionando, ¿de gestión en, en, en qué? ¿Gestión privada, gestión pública? Pública o privada. Ejecutiva. Ejecutiva, exactamente. Eso, ¿Eso para, para mostrar en, en, una, en una campaña? Yo creo que sí, yo creo que sí porque me parece que es, eh, eh, le digo, el, el principal problema que ha tenido el Frente Amplio, eh, ya no de esta administración, ¿no? ya de varias administraciones, que creo que lo que la gente necesita y reclama gritos y lo vemos en la recorrida que hacemos por los barrios es que haya eh, soluciones a los problemas básicos que la Intendencia dejó de atender. Cantero, yo le agradezco mucho la participación, vamos a seguir eh, hablando y y participando en programas, o nosotros programas programamos, digamos, eh, también en los debates. ¿Cómo no? ¿Cómo eh, no? ¿Cómo, ¿cómo le, le gustan los debates? Con mucho gusto, ¿cómo no? Y vuelta. dejamos el tablero, lo, van, lo vamos a tener que dar vuelta. En realidad, lo de las blancas es por el que mueve primero, ¿no? Por, ¿no? <risa> Pero claro, se identifica justo con el próximo <risa> invitado. Exactamente. Bueno, muchas, gusto, gracias, ¿eh? muchas gracias. Muchas gracias.